Ay, mi cabeza ¿Eh? ¿Eh? ¿Dó ¿Dónde estoy? Eh. Espera, es un cuarto oscuro Pero si yo no estaba aquí Lo último que recuerdo es que fui secuestrado Y que me dan un en la cabeza Espera, eso quiere decir que... ¡No, no, no! A lo mejor algo le pasó a Cable y a los chicos No puedo escapar, no puedo escapar ¡Estoy encerrado! Oh, oh, oh mira, aquí hay una bajada oh. ¿Dónde estoy? Esto es una guarida de super villano ¡Ah! ¿Qué le pasó a ese tipo? ¡No! ¡Juanito! ¡Juanito! Espera, no quiero verle su cara, está muy feo uh, Espera, ¿quién eres tú? Hola, Lexi ¿Yo? No creo que quieras saberlo Te He traído a ti aquí como un premio para tus amigos Ellos deben de pasar por unas pruebas de vida o muerte Si logran pasar todas las pruebas, pues podrán recuperarte e irse a casa Pero si fallan... Serás mi mascota para siempre. ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo no quiero quedarme aquí! ¡Déjame salir! ¡Ayuda! ¡Que comience el juego! ¡Ah! Como ya tiraron chicas, tenemos que salvar a Lexi. Pero, ¿pero no, qué hacen? No, no, no. ¡Hazme ah, cara! No, no, ¡No ¿Pero qué hacen? ¡Pero tenemos papá? ¡No es momento de, de, de ducharse ni, ni, ni, ni hacer chichi porque tenemos que salvar a Lexi! Sí, ¡No es momento de me hacer me eso! Sí, somos, una, somos una familia otaku aquí no se lucha <risa> <Ay, risa> No, y Francisco Francisco <risa> ¿Qué te pasó, carnalito? Hay una radio Hay una radio aquí, ¿qué dice? Hey, Caplay Ramita, eh. Wow, ajá, no. Eh. ¡Esta es mi fuente! ¡Esta es mi fuente! ¡Vaya así! No, no, no. ¿qué? ¿Qué, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué, ajá. Sí. ¿Qué dice? ¿Sí? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La neta no sé, no entiendo mi toñón. No entiendo, esta Taka, tampoco yeah. Ay, ah, Pero miren, acá hay una Acá hay una puerta, vamos a ver oh, oh, oh, Pero que es sí, este almacén tan extraño Ay, no. Yo le dije a la Leslie que no se fuera por ese no. Ay, no No no se puede llevar el martillo ni nada de eso. A ver, ¿qué es esto? Dice eh, Look Closely. Bien. ¡Look Closely. Mira no. atentamente. Mira, mira, hay, hay, hay tres hornos. Y creo que hay que escoger el correcto, creo yo, ¿no? A ver, a ver. ver. Hay, Katana, Katana, ¿cuál te gusta más? Ver, el triángulo, el cuadrado, el círculo. Ah, dale, dale, dale. ¡No! ¡Cállate! ¡Que ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Noticias, tenemos la katana rostizada. Tenemos comida, que rico. A ver, yo creo, yo creo. A ver, a mí me gusta más el cuadrado. Vamos a ver, decenme suerte, chicas. Ahí voy, ahí voy. Le doy, le doy. Cierra, ¡Corre la puerta! ¡Cierran, corre, corre! corre. Eh, ¿Qué es sí, ese? Sí? Un código 353. ¿Qué hmm, idioma es eso? No entiendo. Mira. ¿Quién eres tú, bastardo? ¿Quién eres hey, tú? ¡Sucio! Oh. ¡Regresándale! ¡No! Me morí. Yo creo que eso es un código. Dice 353. ¡Mmm! Okay, me toca a mí! A ver, dice. Ah, Guaray, sí! ¡Ah, eh, oh, qué, qué números! ¿Pero qué, qué? ¿Por qué te metes no, al horno? ¡No, ¿Ah? no me a todos! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Acá hay, acá hay códigos! 353. 353. ¿Este es este, este pero acá? Qué, ¡Pero, güey! Ah. Pero, ¡No rote! Cocina, ¡Los quemamos quemamos! Que no. ¡No! ¡Qué le ¡No! ¡Oh, fue culpa de Q! ¡Ya ves, Q! ¡Fue por tu culpa que nos rostizamos! ¡Es que te vas a, a ¡No! no yo! Yo, era el 353. ¡No! Ahí está, ahí está, ¡corre! ¡No! Corre. Por ahí no ¡No <ríe> <ríe> <ríe> corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! vamos ¡No! ¡Tengan cuidado! ¿Qué, ¿Qué es esto? Hay una... Hay un agujero, a ver, a ver, a no, ver. No. ¿Qué pasa si presionan la palanca? No, ¡Las transparente. No presionamos, no. No no perder Mable, no No, ¿qué le pasa a Katana? ¿Qué le pasa a Katana? No, no, no quiero estar delgado, no, mamá, mamá, no, No, qué flaquito, me aplastó esa cosa de ella. No. ¡No! Y, katana. y esto, ver, escaleras, escaleras. Sí, subimos. Subimos las escaleras, más cerca de la libertad. Subimos, ¿qué dice Yo can me, no sé qué decir. Yo, me puedes comprar un un okay, Pero qué? ¡Ah! le qué? pasó qué? le qué? ¿Por qué? le pasaba? ¿Por qué? ¿Por a ver. Me dispararon. Ahí viene. No, por ahí no <ríe> acá, acá, hay otro lugar. ¡Ah, mira! ¡Se rodea! Se rodea. Ah, mira, Carlos, mira, ah, te no. quedó con la escopeta, sí, sí. A ver. ¿Ah? Ahora hay que ir. Esto no. ¡Ay! Hay otra persona ahí. Hay otra persona ahí. ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Salte de no, ahí, no, Lupita! ¡No tu prima Lupita! Creo que ya perdimos Pero, a Lupita. Ya perdimos, ya no, la Lupita. perdimos. No. Espero eh. que no sea. Ahí dice la X, la X marca el lugar La X, busquen una X, busquen una X Apague la luz pero, pero ¿Ah? Apague la ¿Qué luz, X? que da ¿A miedo Pero la X. A ver, a ver, una pared ¿Pero ¿Qué ¿Qué pared? ¿Qué ¿Qué doy acá? es ¿Sí, verdad, si sí, es verdad, si sí, es verdad A ver, eh, uh, uff no Dice, dice uff, uff Hasta. están ¿Qué? mirando! ¿Hasta? Uf. No, te están mirando no, no ¡Panita! ¡Panita! Robar, ¡Panita Lessi, vamos a por ti, bro? Si nos está viendo y hola mamá, estoy pareciendo en televisión. ¿Cómo estás? Eh, bueno. hola. Eh, hay que seleccionar aquí cuál, cuál de su interruptores. es. Oh. Bueno, honestamente puta el azul, ¿eh? Yo quiero que Precisa, es el amarillo. El ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Un ¡Un gas! ¡El coronavirus! No! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Ey! Eh. ¡Me petateé! No era, no era el amarillo, no era el amarillo. Entonces ese es la. Mira el cuerpo ¡No! <ríe> ¡No! A ver, el azul. Ah, el sí era mi color favorito, ¿ves? ¡Sierra! Sí a ver, a que una puerta sellada. ¿Y ahora? ¡Uh, oh, hay, un... fue... hay un botón acá dentro! ¿Sí? No ¡Que va a entrar mi sacrificio! no me quedo ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, ¿qué te pasó? <ríe> ¡Me detrajote! ¡Eh! Pero. ¡Ya? A ver, ¡Me vamos el botón, corre, corre! corre, corre, ay, corre, corre. Se, abrió, ¡Se abrió, se abrió, se abrió la puerta! ¡No! ¡Ay, ay, no, no. ¡Hay mucha sangre! Ay, hay mucha wow, sangre. qué es esto? Ya además, no hay en nadie. Hay mucha Ay, sangre, sí. no. Alguien derramó uh. mucha sangre y ahora qué, qué, qué, qué. Encuentra la clave. Encuentra la es? clave. Hay que seleccionar cualquiera de esos botones. Alguno de esos es el correcto y alguno de ellos es el incorrecto. Ah, hay que, hay Ay, qué. Ay no. Hacer? no. Eh. Tenemos que buscar una cosa. Katana, tú eres el de la mente abierta. Dale, dale. Yo creo que sí. Se, Nos, selecciona dos, uno. Tres, cuatro, el selecciona. último. ¿Eh? Toma los cintos por los Eres una genio Eres una genio a oh, Voy a escapar por la mentira Vamos, vamos, vamos Siento, siento el olor de Alessi cerca Siento el olor de Alessi No, mira que está tu prima Lupita Lupita, Lupita. Lupita no, me No, Melipita tiraron la cabeza no. no Chucha, no, yo quiero irme aquí antes, antes de Dale la palanca Vamos a para que está atascada ojo, ojo. Ahí está, ahí está Ña, Ña, Ña, Ay, no ¿Está casi bien? Hay que pasar los cristales ¡Ay, ay, ay! Pase, pase, pase ¡Ay, ay, ay! ¡No, ¡Ay, ¡Eh! ¡El <risa> ¡Dos katanas. ¿Qué es esto? ¡La batre! A ver, y ahorita ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar... ¡Un botón! ¡Un botón, un botón! ¡Dale, dale, dale! ¡No apreté! ¡Ay! ¡Qué me caigo! ¡Escalera, vamos, vamos! ¡Oh, y esto huele horrible! ¡Huele horrible! ¡Ay, no! Huele, ¡Huele, huele! horrible ay huele ah, aquí huele aquí se mi porpo. ¡Sí, huele abuelita! No, me <risa> A me no. ¡Ahí dice no entrar! ¡No entrar! Pero yo quiero entrar. Yo entro! No, no, ¡Entro! ¡Permiso! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Entro ¿Qué? yo también, entro yo también. ¿Qué, no, qué? No. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Corre, no! Pero entonces si ahí no es, entonces hay que buscar otra salida. Ay, no. hay que buscar. Aquí está todo se, se puede utilizar. A ver, a ver, gíralo, gíralo. Saca tu fuerza. Eres, no, ay, pero, ay, ay, espera, ¿qué? Ahí está, no. ¡Ay, no, vio! ¡No me katana? abrió! ¡Qué ¡Catana, acá estás músculo en esta cuarentena! ¡A ver, a ver! ¡Qué esto! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Qué esto! ¡Ay, se me lleva para allá! ¡No, no, no! hay que esquivarlo! ¡Hay que esquivar esto! no, no, no, esto. no. A ver, a ver. ¡No! ¡No, no. no hay que esquivarlo! ¡Hay que arriesgarse! ¡Yo me arriesgo! ¡Adiós, Katana! ¡Muy a conocerte! ¡Ahí da! ¡Ahí la abrí! Ahí la abrí, ahí la abrí, ahí la abrí. ¡Ay, grabé, bebé! ¡Corre! ¡Corre, Kim! ¡Corre, perra! ¡Ah! ¡Corre! ¡Mira, te lo pegue! ¡Justo! ¡Entró justo! Ahora. A ver. Ahora hay que hacer. Hay que entrar aquí. Uy, pero. ¡Te da miedo ya entrar a sitios tan fáciles! No, no, hay, ay, no creo que es porque, porque estás muy encerrado. Catana, no? no entres ahí, no entres ahí. Vayan, vayan. No hay nada. ¿Qué? Ah. hay Un televisor y una radio. Ah. Bueno, creo que ahí no es. ¿Ya, ya, ya. No. ¿Qué pasó? Entonces acá hay otra puerta, ¿Dónde? pero pero hay que buscar. ¡Es no solo porque? ¿Por qué está roto? Se rompió porque lo pisé. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad? verdad? ¿Qué? No, no, no. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! Te lo dije y lo hace. ¡No! No, me caí en ese hueco, ese hueco es peligroso. ¡Es que te lo dije! Y mira, aquí al lado hay una cosa. Pero tenía Ajá. ¿Cómo ay. Sube, vamos. Igo, por el ladito, por el ladito, por el ladito, eso. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una palanca, ¡aprieta la palanca! Vamos rápido. ¿Eh? ¿Funcionó? Ahí está, ahí sí, sí, está. ahí está por... pero... Hay que curarnos, hay que curarnos, hay que curarnos. Ahí está. Ay, ay, ay, ay. Ahí está ahí nos curamos. Sí. El se a curar. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Hay otra radio. ¿Hay otra radio. Dice que hay que salir a la puerta y no le entiendo nada. Katana. Es ah, que te... no, hay una palanca aquí adentro. Míralo Uh, entonces ¿qué? hay que trepar esto y tirarse allá adentro y jalar la palanca. A ver, a ver. Sí, a ver. ver Sacrificar. ¡Sacrificate! ¡Pues! Ah, ¡Qué ¡Puise! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La hackeas? ¿Hackeas la matriz? ¿Sí? <risa> ¡Ana! ¡Hackeo la no, madre! ¡Córran! No. Y ahorita, ¿qué es esto? Sube, sube, sube. ¡Podemos salir de la toca. Eh, una palanca. No, jala, jala, jala la dale, palanca. Dale, dale, dale. Jala. Ahí está. Ahí está. Eh, uy, para curarse, aquí está. No, hay juego y, y un gas tóxico. ¿A dónde tenemos que. ir? ¡Cállate, no te vayas para allá! ¡No, que quiero probar! ¿Qué quieres probar! ¿Te, ¡Te vas a quemar! ¡Que a lo mejor está jugando con este y ese juego no quema! Hmm, mira, a ver. Te estoy apretando los botones. ¿Qué ¿Qué ¿Qué te, dice? Dice? No, te, dice, te lo dices! ¡No! dije, ¡Te lo dije, ¡Te lo dije, Ves, Katana No, no, no pises eso, no toques eso No toques ¿No es, mira, eso Es algo malo Sí, es algo malo Yo creo que es por aquí Mira, por aquí rodeamos no, todo No, pero Pasa, pasa Miren, ponemos dos de cosas acá Pero eso no hace tocalo, nada tocalo. Eso, tocalo. No hace... Toco, toco, toco. eso no hace nada, eso no hace nada ¿Por qué las... Sí, mira, mira, mira Tocita el humo Pero, pero a lo mismo A lo mismo Entonces, Vamos a curirsear a ver qué nos hay acá uh, Código. oh. Códigos Códigos y se acuerdan cuál es el código anterior era era era era era era 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 Sí, sí, sí, sí sí, si si si si si si si si si si si si si si si si eh, un botón! ¡Presiónalo, presiona presiónalo presiona, presiona el botón! ¡Se puede uh, subir! ¡Dale, dale, dale, dale. Equipos, claro? ¿Ah, ¡Bueno! abrir, bueno. uh, A ver, veo una ventana allá ¡Y, y otra palanca! No, ¡No hay salida, no hay salida! <risa> ¡No hay salida! ¡¿Qué ¡Me van Juan? abrazando! No, ¡No sé dónde está la salida! Mira lo que le hicieron a mi amigo Juanito! ¡No! ¡No, Juanito! Te dije que no te metiera por ese callejón y te metiste. No me hiciste nada, no, mi padre. La próxima te hago caso, pero sáquese de aquí. A ver, a ver. Jalemos la palanca, la palanca, la palanca. Dale la palanca. Ay, ahí está, ahí está. Oh no, otra prueba más. Espérame, Alex y ya vamos. Ahí estamos ahí, estamos ahí, la cruzamos. Espérenme, este, me cerraron en la cara. Vamos, Q, vamos, vamos, cruza, cruza, ah, cruza. Ah, ya, ahí está, ya estamos. ¡Sí! Uy, pero ahorita. Eh, pero hay dos puertas. Hay dos puertas. ¿Libertad? ¡Libertad, verdad! ¡Libertad, verdad! Eh, no, yo quiero Yo ya quiero salirme. ¡Libertad! Sí, ¡Libertad! ¡Ale! chica, cardinalito! ¡Chica! ¡Manito! Uy. Marita. Vamos? No quiero volver aquí jamás No ¿Sí? quiero volver aquí jamás Vamos, vamos, vamos a la, la, la libertad La libertad libertad. La libertad. libertad. Dale, si te voy a castigar Sucio No, no, no, no Te no. <risa> prometo que no volveré a ir a Callejones Desconocidos